Eh, siguiendo con lo que eh, acaba de mencionar eh, eh, Claudio, este chispazo constituyente, como él lo llama, eh, y que estuvo marcado por efectivamente por este enorme símbolo, que fue el famoso tema del 10% de la AFP, eh, ¿cómo te imaginas, Jimena, este chispazo constituyente de cara a un proceso ya mucho más complejo, en donde todo indica que se está instalando en Chile, o se ha abierto paso en Chile, eh, ya desde el estallido social, pero también en el contexto de la pandemia, eh, se ha abierto paso en Chile un imaginario universalista, en donde un cierto número de derechos sociales eh, debiesen ser por todos compartidos y debiésemos ser iguales en su goce. ¿Cómo ves el problema, Jimena, de cara al proceso que se inicia? Bueno, muy buenas tardes, presidente Fuad, eh, Chaín, a, a Camila Briceño, de la Juventud. Felicitaciones, Camila. A, a Claudio Ruego, gran amigo. A ti, Alfredo, gracias por estar eh, hoy día aquí acompañándonos en, este, en esta actividad que se enmarca dentro del aniversario de nuestro partido. Eh, quiero, antes de, de nada, saludar a, a todos los que nos están acompañando acá eh, a través de, de esta plataforma. Eh, que han estado escribiendo, Hualqui, Pozo al Monte, Tarapacá, Peñalolén, Chillán, La Serena, Paillaco, Puerto Natales, Viña del Mar, Los Ángeles, Ñuño, Amaule, Galvarino, la región metropolitana, Arauco, no sé si se me queda alguien atrás, pero han estado ahí todos mandando sus saludos en este aniversario, un beso enorme y un abrazo virtual como, como nos hemos ido acostumbrando en esta, en esta época de pandemia. Mira. Eh, y a todos obviamente los, los amigos, amigas que nos acompañan de otros partidos y de nuestra propia casa. Primero decir que, que para poder entender los momentos históricos que uno vive siempre tiene que remontarse al, al pasado y, y cuando uno mira la historia de nuestro partido eh, inevitablemente tiene que ver lo que eh, hombres y mujeres hicieron en, en su gestación. Eh, cuando uno mira el sueño de un puñado de jóvenes que rompen con el, el partido conservador incómodos por el modelo injusto que se vivía en el país y forman eh, primero la falange y luego el, la democracia cristiana eh, y eso da paso al, al primer gobierno, no es cierto, y tú lo recordabas muy bien de ese gran hombre que es Eduardo Frei Montalva o luego en la recuperación de la democracia eh, Patricio Elwin con un destacado Gabriel Valdés que articuló lo que fue la alianza democrática uno se da cuenta de que son los momentos históricos y la audacia, esa fuerza de, de, de ser vanguardia, de romper eh, eh, modelos estructurales los que marcan la diferencia. Y lo digo porque creo que si hay algo que ha pasado en estas últimas semanas es justamente eso. Eh, y lo hemos conversado con varios colegas que están siguiendo el, el, el, este, este encuentro. Cuando nosotros presentamos en marzo un proyecto de ley para el retiro del 10%, eh, y, y después lo discutimos en la mesa nacional, en el consejo del partido, se aprobó como acuerdo de, a impulsar y luego los diputados presentaron la reforma constitucional que apoyamos con, con mucha fuerza eh, lo que hicimos fue reconocer un momento histórico, un momento de mucha fricción de olvido de la clase media eh, de angustia en una pandemia, en donde lo que exigía los tiempos era salirse del, del, del círculo mirar desde afuera, ser capaces de tomar medidas audaces para enfrentar una situación crítica eh, y el 10% lo que hizo fue eh, derribar eh, paradigmas, dogmas, eh, estructuras preconcebidas yo creo que todos nosotros, y tú Alfredo, creo que hiciste más de algún comentario eh, sobre el no se puede, sobre el no se debe, sobre esto no corresponde, sobre eh, que esto iba a ser catastrófico eh, y, y la verdad es que eh, no solo se podía eh, que creo que las fuerzas políticas lo que hicieron y, y creo que es lo más destacable y lo, lo decíamos, lo comentábamos creo con el, el presidente del partido y con, con la gente de la mesa el otro día el 22 de julio, ese miércoles de la semana pasada nunca habíamos tenido tanta y le debe haber pasado también a los diputados nunca al día siguiente, nunca habíamos tenido tanta conexión de la ciudadanía con la política en el último tiempo nunca habíamos visto tanta sintonía entre lo que la ciudadanía demandaba y lo que el poder político estaba recogiendo y esta reconversación eh, creo que eh, era el punto de inflexión que a la política le hacía y siento, eh, y, y, y soy una convencida, lo conversábamos hoy día en un encuentro que teníamos en la mañana hasta, hay varios aquí que estaban en eso de la oposición eh, que el presidente de la República, Sebastián Piñina, perdió una tremenda oportunidad... de aprovechar ese punto de inflexión para instalar una reconversación en el país. Eh, y creo que eso es lo que se viene. Y creo que eh, esta modificación constitucional eh, nos desafía eh, a enfrentar los tiempos de una manera distinta. Eh, hoy día, eh, producto de lo vivido el 18 de octubre y hoy con la pandemia el país ha quedado desnudo desnudo en las tremendas inequidades territoriales desnudo respecto de las injusticias y la violencia contra la mujer para qué decir lo que viven nuestros niños niñas y adolescentes, que es dramático eh, y, y este gobierno no logra hacer sintonía con aquello, y voy a dar un solo ejemplo, y por eso es tan importante lo del 10% ayer el presidente de la república hablaba de que hoy día, dijo mañana se iniciaba ¿no es cierto? esta licitación del 5G y resulta que no destinó ni una sola palabra a la conectividad en la última milla hoy día ¿de qué nos sirve el 5G si hay casas en nuestro país que no tienen acceso a internet y por mucho 5G que tengamos no vamos a tener conectividad y eso habla de la inequidad que hemos eh, mantenido en eh, el país y creo que el proceso constituyente no es solo un conjunto de normas y que obviamente eh, es relevante el que por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener un sistema gestado desde la ciudadanía, con participación de la ciudadanía ya no una comisión de constituyentes que luego se valía en un plebiscito ¿no? incluso la propia constitución del, del 25 eh, ante la negativa de Alessandri que se si hiciera una convención se hizo a través de una, de una comisión eh, sino que este es un nuevo escenario para un nuevo pacto, no solo político, sino que social y económico eh, del país, donde debiéramos ser capaces de eh, invitar al país a soñar cuáles son aquellos derechos básicos que tenemos que como, como comunidad garantizarle a hombres y mujeres en, en nuestro territorio, sino que además Dentro de lo que hemos trabajado, y está Jorge Katz por ahí, en esta comisión que nos encargó el presidente de la sostenibilidad, cuáles son esos márgenes dentro de los cuales vamos a eh, desarrollar el emprendimiento y el desarrollo del país. O sea, ¿cuál es lo máximo que nos vamos a permitir? Eh, porque eh, no podemos ir más allá para conservar eh, nuestro entorno. Y yo creo que si hay algo que ha caracterizado a la democracia cristiana en, en sus grandes momentos, es que ha tenido la capacidad de liderar eh, las eh, transformaciones eh, sin eh, complejos eh, y uno podría verlo, eh, la, la, el que hoy día nosotros seamos potencia o caminemos hacia una, hacia una potencia agroalimentaria bueno, la reforma agraria tiene que ver con aquello la sindicalización campesina, el derecho de nuestros trabajadores el que llegara la educación a cada rincón del territorio y en el campo eh, es parte de aquello eh, el que hoy día seamos potencia minera tiene que ver con la chilenización del cobre que la impulsó Eduardo Frei eh, y hoy día representa el 11% del PIB. El que eh, seamos capaces de hablar de una política de eh, vivienda es parte de lo que hizo Eduardo Frei. En, en su gobierno se hicieron 130.000 viviendas en un minuto en que era impensado. Eh, la, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la, el desarrollo de la salud, eh, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no solo es importante para los trabajadores, sino que también para la infraestructura hospitalaria en el territorio del, del, nacional. Entonces, creo que el haber estado hoy día en el 10%, el haber estado hoy día en eh, las mujeres que... Eh, ...no les pagan su pensión alimenticia... ...85% de... ...quienes tienen que pagarla no la pagan... ...y esa fue una indicación nuestra en el proyecto... El, ...el haber estado en la ley del cáncer... ...en la reforma educacional... ...es parte de lo que habla de... ...el liderario nuestro... ...pero para poder volver a liderar... ...tenemos que tener convicción... ...y yo creo que el 10% marca eso... ...convicción... Eh, ...la pregunta es, bueno, vamos a ser capaces... ...y lo decía Fuad... ...de poner este sello sumando voluntades... ...porque es cierto... Sin nosotros no se puede, eh, pero sin los otros tampoco. Entonces yo creo que el 10% dio cuenta, dio cuenta de, de aquello, pero además, porque solos no hubiésemos podido, y necesitábamos los votos de los senadores y los diputados de gobierno, ser capaz de reconocer cuáles son las demandas que hoy día la ciudadanía está reclamando y que eso nos permite conectar con la juventud, con los adultos mayores, con. Eh, hombres y mujeres de, de nuestro país que la están pasando mal, la han pasado mal mucho tiempo. Muchas gracias, eh, Jimena.